Hey ¿Qué tal chicos? Soy Luis Lawfreak Y bienvenidos a Doom uh, Doom <risa> uh, Consigue este juego hace un buen rato Pero no, la verdad es que ni siquiera lo he empezado Quería terminar Titanfall antes No sé si realmente hacer un uh, ¿no, es jugador de Doom? no sé si realmente hacer un, una serie completa de Doom Realmente no lo veo tan, tan atractivo Para hacer una serie completa Pero no sé ustedes, díganme Vamos a cruzar una, la primera misión solo para darle, darle un, un vistazo al juego uh, Como pueden ver chicos, el juego es nuevo Entonces vamos a empezarlo Lo tengo desde hace tiempo uh, No quiero hacer daño ultraviolencia uh, Me encanta cómo el icono de, de la derecha va cambiando conforme el nivel de dificultad Fuck it Uh, decía, no creo que sea necesario hacer todo un gameplay, porque pues Doom no, realmente no es el de la mejor historia Pero si ustedes gustan, eh, podemos hacer todo el juego completo o simplemente algunos episodios y, y ver qué tal sale el juego uh, okay. Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Como me gusta. Oh. Uh ah. por favor. <ríe> Primer segundo ya le arranqué la cabeza a alguien. Actualmente hay un arma cerca de mí. Uh. Oh fuck, me muevo demasiado. Su pasa es cosa demasiado sensible. ¿Puedo apuntar? Oh, sí puedo. Nada mal. Esperen un segundo, chicos. Creo que hay algo que tengo que hacer. Listo. Realmente no se puede disfrutar un buen juego con la luz encendida. Oh. Holy fuck. Que okay, soy exageradamente rápido. ¿Y tú eres? Oh, me rendían tributo. Bien, soy como un dios. Hay que contener. Contener. Me querías contener. Bitch. Uhhh, lindo detalle. ¿Qué? Ah, uh, ok. Bonito logo, por cierto. Ahora soy el Master Chief de Dom. Si Jai lo tuviera este nivel de violencia, hubiera sido genial. INVASIÓN DEMONÍACA Iniciando escáner ¿Cuándo error? Eh, bajas de la base no disponible daños en las instalaciones, instalaciones no disponibles, nivel de amenazas no disponible el origen de, de, del ataque no disponible Bueno, cuando tienes que hacer que tus computadoras detecten... Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo Ok Samuel Hayden que dirijo estas instalaciones. Creo Samuel, que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie. Los... <risa> cuando te... ah, les decía, cuando tienes que configurar tus computadoras para que te detecten demonios, creo que ya estás haciendo algo mal ahí. Creo que realmente estás haciendo algo muy, muy mal. What Ok, dámosle cosas sencillas. Puntar, disparo, golpe. Macho, salto. Y eso es todo lo básico. Uh no. Ah. Ejecuciones. Refligir el daño de los demasiados demonios y el de de. para realizar una ejecución. Uh Uh, no no veo cómo cansarme de eso. Atrás me encanta el hecho de que no tengo que recargar. Oh, hello. Suelta, no lo vas a necesitar. Escopeta. Uh, escopeta de combate. Con lo que me gustan las escopetas. Ya, fuck Oh, mira, como bailas. Qué sensuales movimientos. Siento, yo solamente voy a ir por aquí, asesinándolos a todos, uno por uno. ¡Ey! No lo hagas. Presencia de monstruos peligrosos. Bloqueo activo. De nuevo, contes que... Uh... ¡Uh, qué demonios es eso! ¡Oh, todo de nuevo! ¡Oh! Uh. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vengan aquí. No son tan homosexuales ¿The fuck? ¿Qué rayos pasó? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos fue eso? Ok No tengo idea qué fue lo que me... Ok, no, no, no sé qué pasó ahí lo hagas. Ok, terminamos con esto. ¿Puedo regresar a mi... mi otra arma? No. Oh, sí. Guardemos la escopeta para los otros. me encuentro por qué. Barriles rojos, eso suena a que va a explotar. Oh, puede ser. Uh, puedo dar un disparo cargado. Presencia de en niveles peligrosos. Bloqueo activo. ¿Por qué no...? ¿Por qué se tiraron los controles de esta manera? No puedo cambiar de arma. Con el típico botón que cambias arma. Hagamos esto, hagamos esto, no no lo hagas. Uh. ¿Dónde estás? Me encanta la violencia, la violencia sin sentido. ¿Dónde estás? ¿Salud escasa? ¿En qué momento me...? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uh! Un montón de salud ¡Uh! Dile adiós a tu cabeza Muy largo. ¿A dónde rayos me, me voy? Mm, más salud. ¿A dónde rayos tengo que ir? Oh, tengo armadura. ¿Dónde no dejar que abandone este lugar? Y estropearlo todo. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad Realmente se parece mucho a la armadura de Halo Este tipo no se anda con rodeos Le encanta esto ¡Buena música! No hay nada aquí ¿Coleccionables? ¡Quinientos metros! No me hizo absolutamente ningún daño Quiero probar el disparo cargado de esta cosa. Uh, ¿ok? Entrada, entrada eh, decodificada, uno de dos. A usar el descubrimiento de agua líquida en Marte, un, a los principios del siglo XXI, durante el, el siglo siguiente, la colonización no tuvo mayor atractivo que la manera de exploración. ¿Qué de manera de exploración? Eh, con el descubrimiento del, de, de la fisura de Ar Argent, una corriente tran eh, transdimensional del planeta Argent sin ref refinar. En el 2095, colonizar y explorar los recursos. Ah fuck it. Hola, díganme dónde rayos están los demonios. Uh, pero cargado no se ven no se ven nada mal oh ¡Oh! Uh, eso es lo que me gusta ¿Cómo arrancar el brazo de ese tipo? Uh, ¡Qué buen headshot! No, no, Moriste. Ven acá. Ven aquí, grándote. ¡Oh! ¡Qué momento! Alguien me dio tanto Y hasta ahí llegaste ¡Oh! ¡Estoy muriendo! Estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo Ok, realmente La dificultad se nota en este, en este nivel vamos, pues, vamos a lograr esto Uh, la altura no es un problema para ti, ¿verdad? No estoy olvidando nada uh, ¡Armadura! A de este lado no hay nada Por cierto, el juego se ve increíble, visualmente se ve increíble va a servir. <risas> no sé si lo escucharon, pero inclusive se escucha el crujido de cuando destrozas el cuerpo. ¿Dónde más? ¿Dónde están? Eso se ve peligroso, así que no te me acerques. Uh, adiós a tu brazo. Definitivamente Doom tiene una de las mejores eliminaciones. Atrás. Por, por ti. Más vale que corras. Oh, sí. de hecho sí lo hiciste, corriste. Uh. Necesito munición. Uh, qué oportuno. Ah, pero se es vida. Guardemos los dos de los de escopeta. Uh aquí más. Dios, <ríe> me encanta esta cantidad de violencia. Atrás, qué es esta cosa? Misión, o oh, aquí hay algo. Con munición Nada mal Creo que tengo que seguir avanzando ¿Puedo? Uh, ¿Cómo rayos que los cruzo ahí? Hello Pongo que necesitar eso Nada más Creo que no ¿Son municiones? Oh granadas Ah, uh, virtual ¿Son granadas? ¿Qué tan difícil pueden de ser de usar? Ups, creo que la escopeta está sobre, sobrecargada. realmente no tiene ninguna función aquí, ¿verdad? Se elimina apenas tres disparos. O uno en ocasiones. Eso fue divertido. ¡Oh! No lo había visto. No lo hagas. Su cuerpo desaparece, uh, Armadura y vida. Ven aquí, ¿sabes qué? Faquetar esto más rápido. Es que va a subir. Uh, Bien munición, nada mal. Puerta, abre puerta. ¿No? Uh, ¿Dónde rayos tengo que ir? No. Yo tengo que ir. Oh, lo encontré. ¿Por qué está esta cosa volando? Uh, uh, puedo aumentar el nivel de mis armas. Rafa cargada, disparo explosivo. ¿Cuánto crédito tengo? ¿Lo dice en algún lugar? Alguien venga ¡Oh! Oh, no, Aunque eso también me dañó a mí Oh, ahí va tu cabeza si sí, se sí, puede esperar Lo hagas, uh -huh. armadura. Estás preparando tu Kamehameha. Que puedo matarlos de un solo disparo con esa mejora de la escopeta. ¿Quién fue el? Creo que hay municiones por aquí, ah, no, pero nah, que hay aquí abajo, oh, municiones, sabía que lo había aquí. Uh, que fuese temblor uh estás acabado aquí grandote Pero realmente aguanto mucho Oh No Oh ¿Murí? Oh, sí ¿O oh, se están peleando entre ellos Ah. Eh. Bueno, chicos Esto fue Doom Ah, uh, voy a dejar que episodio hasta aquí Realmente no sé si hacer un gameplay o no De este, de este juego No tiene mucha historia Como los otros juegos de Doom en su mayoría Así que Ah uh... No sé, ojalá se haya gustado mucho el video. Yo los veo en la siguiente. Soy Luis Freak. Bye, bye.